Tengan cuidado con los espejos Existe un sinnúmero de leyendas e historias que tienen que ver con los espejos En su gran mayoría experiencias sobrenaturales Estos objetos se dicen son absorbentes de energías Que permitirían la entrada y salida de espectros Por lo que podrían ser bastante peligrosos Estás entrando a... Arkham. Larquemos. el universo oculto de Oxlack Investigador. Larguemo. Tómate un momento antes de que sigamos. Voltea a tu alrededor. Y si estás en tu habitación y hay un espejo, quizá al término de este video ya no lo verás de la misma manera. Las leyendas cuentan que los espejos llegan a ser un tipo de portales dimensionales, donde por las noches los espíritus y energías negativas que se encuentran en otro plano dimensional pudieran comunicarse con nuestra realidad. Esto significa que si tienes un espejo en tu habitación, corres el riesgo de ser visitado por las noches por seres despreciables. Quizá esta sea la razón de que tengas pesadillas. Si eres de las personas que han vivido la aterradora experiencia de sentir cómo se te sube el muerto, quizás sea porque uno de esos seres ha cruzado por tu espejo. Miles de personas han experimentado la sensación de no poderse mover ni gritar cuando algo se ha posado sobre ellos mientras están durmiendo. Para los científicos, esto tiene una explicación y le llaman parálisis del sueño. Pero quienes lo experimentan constantemente... Saben que esto no es normal, ya que algunas veces han visto sombras, escuchado ruidos o incluso estos seres les han susurrado al oído mientras están inmóviles. También se dice que es malo tener un espejo en el lugar donde duermes porque éste podría estar robando tu energía. Quizá esta también sea la razón de que despiertes a un cansado por más que duermas. Los espejos también tienen la capacidad de grabar imágenes que se reflejen en ellos, y después reproducirlas en algún momento, si es que esas acciones llevan una carga muy grande de energía. Por ejemplo, un asesinato en donde el espejo absorbería la carga de angustia, desesperación, adrenalina o violencia. En mi reciente visita a Guadalajara, pude documentar un fenómeno paranormal con un espejo. Esta es la historia. Hay un museo llamado Museo Casa López Cortillo eh, Principios de febrero yo fui con un amigo Este museo está curioso porque cada una de las salas está ambientada con muebles de finales del siglo XIX, principios del siglo XX okay, Entonces al llegar a uno de los cuartos, el cuarto está muy curioso porque tiene la es una recámara, en la cama, tiene tres buros con espejos este cuarto nos pareció pues bastante interesante y mi amigo me propuso tomarme algunas fotos. Ok, me tomó estas fotos y seguimos con el recorrido en el museo. Cabe mencionar que en el cuarto, pues solo estábamos él y yo, porque fue un sábado, fue a mediodía, entonces no había mucha gente. Eh, en la noche de ese día él me manda las fotos y yo revisándolas noto en una de ellas una imagen media extraña. Eh, reenvió la foto a mi amigo y le digo Checa esta foto en esta parte eh, Creo que se ve Una cara extraña O no sé si es mi cara Él revisa las fotos Y me contesta diciéndome Oye, es que esa cara No eres tú, ya la revisé Y no sé de dónde salió Es decir Él te toma una fotografía Y después eh, Notan que hay un rostro que pudiera ser tú en un reflejo del espejo sí. pero que te das cuenta que no eres tú Así es, yo al principio pensé que era mi rostro pero no, no concuerda con, con mi espalda o con, como yo estoy acomodada Ok, ¿nos puedes mostrar la fotografía? Ah, claro Es esta la, la fotografía Sí Se la mando y cuando haces un zoom a esta parte del espejo se puede notar eh, mi espalda, se ve el rostro de mi amigo aquí y esta cara que no sabemos de quién es. Ahí parece como si fuera tu rostro, ¿por qué no puede ser tu rostro? Porque si se fijan en cómo está la chamarra en este reflejo, Ajá. o sea, esta parte negra de aquí es mi cabello y es la continuación de la chamarra, Exacto. entonces este no puede ser mi rostro, más bien parece como si estuviera justo detrás de mí hacia un lado. Si hubiera estado aquí a un lado Exacto, sí uh -huh. okay. Y es en la única foto donde se alcanza o, a ver esta es la, Vamos a poder hacerla normal uh -huh. Todo el, como te la tomó, tal cual te la tomó okay. Y es que sí, fíjate, ahí podemos ver todo el área que hay Y que no vemos a nadie cerca de ti uh -huh. Y también tu rostro, bueno, está viendo hacia la cámara Sí se refleja o se pudiera reflejar en el espejo que está enfrente pero al final de cuentas está en tu hombro izquierdo Vamos sí. a hacer el zoom uh -huh. Y ahí está Exacto, sí claro, porque Esta parte de aquí es tu cabello Y continuaría para acá Sí. Y en, en realidad esta cara Está hacia el otro lado Así es Es como si estuviera atrás exactamente de ti Esta es la continuación, aquí vemos tu cabello normal y aquí en el reflejo este, que tiene como un ángulo diferente, se corta, pero es tu cabello, es la continuación de tu cabello, ¿verdad? Sí Y la chamarra, aquí lo podemos notar, aquí está el corte del ángulo del espejo, que es como un, una decoración ahí, un diseño que tiene el vidrio Aquí se corta, y acá también incluso, y es solamente la continuación de tu cabello, y este rostro está como de este lado Así es ¿Tienes alguna otra fotografía de ese momento? Sí, tengo una maquillera de comparación. Uh -huh. Se las voy a poner. En esta se, se observa un poco mejor lo que es el, el rostro. Exacto, sí, mira. Ahí incluso podemos ver la ondulación de tu cabello en esta parte, que es la misma de acá. Tu cabello continúa hacia arriba. Y esta está del otro lado. Pero me, me sorprende porque... Debería de estar eh, frente a tu amigo que te tomó la fotografía. Ahí se nota él. Sí. Y en este ángulo el rostro lo está tapando. Así es. Y se ve muy sólido como el de él. Exacto, sí, claro. Uh -huh. Me Tengo curiosidad porque incluso acá en el marco del, del cuadro se ve que tapa la sombra del cuadro. Es como si estuviera materializada ese ese rostro. Sí. Ok, me dices que investigaste después de notar esto en tu fotografía, ¿y qué pasó? ¿Qué investigaste? Sí, bueno, eh, fui posteriormente al, al museo, les comenté la fotografía y me contaron una historia que esa casa en algún momento fue una especie de, de escuela o de internado para, para señoritas y cuentan que una de ellas no quería estar ahí no me dijeron bien los motivos, y eh, uno de los días decidió ahorcarse en una de las escaleras de, de Eso fue casa. lo que descubriste, que alguien sí. se ahorcó ahí. Sí. ¿Tú crees que sea el fantasma de esa de persona? Um, yo pienso que puede ser que sí, porque ese rostro me parece el rostro de, de una mujer y de una mujer joven. ¿Sabes qué es lo más raro? Que tiene los ojos blancos, ¿no? Así es. O sea, por eso no puede ser tampoco tu reflejo, porque tiene ojos blancos. Sí. ¿Lo podemos ver nuevamente? Ah, claro. Sí, tiene ojos blancos y de hecho hasta parece que está sonriendo. Tiene sí, tiene una, un gesto. Un gesto diferente. Ok, podemos ampliar la parte claro. donde está ese rostro. Lo bueno que la fotografía es de buena y podemos sí. notar, verdad? Sí. Pues vamos a tratar de investigar qué es lo que sucedió ahí, porque es una fotografía de verdad muy extraña. Uh -huh. ¿No tienes miedo? No. ¿No te pasó? No, ¿No te ha pasado nada desde entonces? No. No, de hecho, el, el momento en que me tomaron la fotografía yo no sentí nada extraño o fuera de lo normal. Muy bien, bueno, te agradecemos mucho pues esta evidencia. Y gracias por mostrármela. Después de ver las evidencias que Citlali me mostró y platicarme la historia del lugar, sin duda quedé muy sorprendido. Es difícil creer que los fantasmas existan y, más aún, que estos puedan manifestarse a través de los espejos. Pero esta es una clara muestra de que vivimos en un mundo extraño, el cual no conocemos en su totalidad. Ustedes han visto las pruebas y sabrán interpretarlas para formar su propio criterio. Tengan cuidado con los espejos que tengan en su habitación. Y si alguno de ustedes tiene alguna experiencia paranormal con espejos, cuéntenmela en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el video. Yo por el momento los estaré esperando con una nueva historia en el próximo video. Estás en Larkemo.